El cuerpo de seguridad ciudadana arresta este viernes a varios caballos que estaban causando disturbio en las calles de esta ciudad. Un, un autorista le dio a ese caballo blanco y yo iba pasando como su apresador y le eché mano. Llamé a, al ayuntamiento para mandaron refuerzo y por eso me lo llevo preso porque le dio un autorista chocó con el blanco. Andaban en la calle, de alenco, sin dueño. Pero si les roban uno aparece el dueño, pero si matan a uno no aparece el dueño. ¿Dónde ocurrió eso? Eh? En la ceja. Tenemos unos caballos presos ahí, que Gaibe lo sabe, y fueron a pie y se los robaron con tu y lazo. ¿Frecuenta eso? ¿Frecuenta esos caballos en el calle? Esos caballos, si al otro día no viene el dueño a buscarlos, pagan una multa de 3 mil pesos, se hace un certificado por el ayuntamiento y se regala a los campos. Antes por antena, lo que no moleste. ¿Cuál es el nombre de su hermano? El nombre es mi Chiquiteca. Usted es al del ayuntamiento. Empleado del ayuntamiento a hoy. Para NTN, Ileana Durán.